Eh, tenemos este video que pues, nos llegó a nosotros y lo colocamos en lo que es el portal de Telenor. Este distinguido caballero que fue sorprendido en horas de la madrugada eh, robándose una escalera de una residencia. No sabemos exactamente dónde Dios, ocurrió, pero ahí lo vemos este hombre pues, robando infragando y está Vamos a dar un saludito a, a, a las personas sí, eh, la persona que nos están viendo, también por el aire del pueblo, es esta Noel Abreu. Eh, José Manuel, ahí están eh, saludando a los muchachos, aquí están también. Sí, sí, bueno, esto es un equipo grandísimo, cuando viene Camila vienen más. Saludando <risa> a Guillermo Problema, a Guillermo Problema, oye cómo le llaman a ese Guillermo Problema. Ah, eh, se debe ser guapo, continúe. Bueno, entonces este hombre solo identificado como el menor, pues fue sorprendido aquí en San Francisco de Macorís mm. en una residencia, pues robando esto, y ya los vecinos se han quejado, ya que pues... No es la primera vez que incurre en este tipo de actos delictivos. Tam anteriormente se habría llevado ventanas de esa casa. Este hombre pues reside en los rieles abajo y como les dije anteriormente, pues los vecinos se quejan de que este hombre después de que lo agarran, dice que no, que él es un hombre serio, no, que él no es ladrón, y, pero bueno, ahí está infragante ¿Qué tú haces llevándote una escalera? <risa> sí, aquí en San Francisco ocurrió eso, así es. José, estos ladrones... Mire, mire, porque usted lo agarra ahí, ese hombre, y le dé esa salsa. Digo, espérate que no. Ahí no le puede decir nada que no le puede dar a la gente. Una persona que compre lo suyo con tanto sacrificio, uh -huh. eh, con tanto una, sacrificio. Y, y para una necesidad. Para una necesidad también. Cuando viene a ver, trabajo con ese caler, ese infeliz, viene este y se la roba. Por eso hay que tranca y todo. Entonces, eso no se, se, se puede. Levantó. No, no no importa. Que es que para Adriano es no hay candado? Ellos, ellos han roto candado y puerta de hierro y de todo y alarma. ¿Eh? Entonces, la autoridad debe tomar carta en el asunto y también otra cosa porque la ley lo ampara. La ley dice que, que los querellantes tienen que dar seguimiento a al caso. Sí. Y por eso que lo sueltan porque yo, yo antes pensaba que era la policía que lo soltaba, y no es así, eso es el Ministerio Público, porque usted no le da seguimiento, usted no le pone una querella, y ese ladrón, y el ladrón va para afuera. Sí, porque a veces creen que, ah, que la justicia que resuelva, no, no. El Tiene que haber seguimiento. Tiene que haber, saludando a Javier Rodríguez, mi hermano Javier Rodríguez, activo, en lo que es el aire del pueblo, sosobroso.